El regalo. Antes de que podamos hablar del de retorno, primero debo hablar sobre el regalo. Verás, sanarte a ti mismo, a ti misma, ya es en sí un regalo maravilloso. Cuando lo haces, trabajas un camino en la conciencia que luego, para los demás, se vuelve más fácil de seguir. Al sanarte tú, curas, sanas a los demás sin siquiera intentarlo. Y como lo mencioné anteriormente, la mayoría de ustedes por defecto también ofrecen todo tipo de regalos maravillosos y amorosos a aquellos que cohabitan su realidad solo porque son ese tipo de seres. Así es que cuando están sanados, cuando estén listos para regresar, será fácil argumentar que ya habrán dado su mayor regalo a la tierra y a sus habitantes, pero para muchos de ustedes esto no será suficiente. Muchos de ustedes cruzarán el umbral, pas pasarán de esa vida, y luego, poco después, se encontrarán decepcionados consigo mismos. Muchos de ustedes dirán algo así como, «¡Oh, no! Había algo realmente importante que quería hacer mientras yo estaba vivo en la tierra. Podría haberlo hecho». Yo estuve ahí, tenía todo lo que necesitaba para hacerlo, pero no lo hice. Muchos de ustedes sentirán esto lo suficientemente fuerte como para pedir regresar a la encarnación. Algunos volverán a esa misma encarnación, otros comenzarán una nueva encarnación y otros tendrán otra experiencia alternativa como ser un acompañante, por ejemplo. El punto es que te estamos invitando a que tomes conciencia de este tema para que puedas pensar en él desde ahora. A medida que elevas tu conciencia y te sanas a ti mismo, date tiempo, de vez en cuando, a, pens a pensar, ¿qué cosa me gustaría hacer por este mundo? ¿Qué mensaje tengo que entregar a este mundo?, ¿Qué regalo puedo dar que me haría sentir satisfecho y completa cuando me vaya de aquí? Cuando la reparación y el regalo están completos, el retorno comienza. El retorno. Con el retorno, las puertas de la galaxia y más allá se abren para ti. Después de regresar con éxito de un contrato de semilla estelar, especialmente un contrato difícil en las densidades del olvido, como es la Tierra, tienes infinitas posiciones y opciones en cuanto a dónde irás a continuación. Sin duda, ¿has oído hablar de los Maestros Ascendidos? Bueno, te unirás a sus filas y como tal se considera que es un co-creador útil y deseable en una vasta gama de lugares en la galaxia, desempeñando uno de los muchos roles disponibles, uno de los cuales es ser un maestro ascendido de regreso en tu planeta hogar, enseñando, guiando y orientando a la próxima generación de posibles candidatos a semilla estelar. Muchos maestros ascendidos eligen permanecer involucrados en su cultura planetaria adoptada, en este caso eligiendo permanecer activos como guías y maestros para las almas encarnadas aquí en la Tierra, pero tomando en cuenta por lo que la semilla estelar ha pasado, dado el profundo conocimiento de sí mismo, la profunda compasión y sabiduría que ha alcanzado por definición, son libres de explorar innumerables opciones alternativas. A algunos les gusta tomarse un periodo sabático durante el cual simplemente viajan por la galaxia como una semilla estelar emérita, visitando los planetas habitados de acuerdo al llamado de su corazón, llevando sus dones y sabiduría donde quiera que se los llame y luego, por lo general, encontrar una situación que se adapte a sus intereses particulares y habilidades, un lugar al cual llamar hogar. En el siguiente paso en su evolución, la disolución. Pero no todas las semillas estelares completan su contrato. La mayoría lo hace, pero siempre hay un número que por diversas razones no lo hace. Aun cuando... Cada semilla estelar es entrenada y preparada antes. No creo que una sola semilla estelar haya comprensión sin haber clamado por ayuda muchas veces, diciendo: ¿Qué es Lo difícil que sería esto. Simplemente resulta que ninguna cantidad de entrenamiento previo a la misión puede preparar plenamente a un alma para el shock y los rigores de primero el rompimiento y luego las largas vidas de profundo aislamiento que vienen de estar entre aquellos que no son de su propia familia de almas. Por esta razón, es justo que las semillas estelares puedan ser capaces de salirse de su contrato. Tiene que ser posible para la semilla estelar decir, esto es demasiado, ya no puedo con esto, y de hecho,